Buenas tardes, ¿cuál es tu nombre? Tomás Marín. ¿Dónde estamos? Estamos en Santa Fe de los Chiles, puramente en la guardarraya de, digamos, de la división entre Nicaragua y Costa Rica, ¿verdad? ¿Aquí es Costa Rica? Eh, digamos que aquí donde estamos todavía es Costa Rica, pero estamos en en la guardarraya digamos que eh, podemos decir de que eh, está ¿no ya, sea, eh, así? ya eso es nicaragua sí de hecho que sí ya de esa cerca para allá es nicaragua de o, la cerca o desde de, ahí? De ahí de la calle podemos decir que para allá desde es, este zacate eh, sí, es para, el para charco allá, ya es nicaragua, nicaragua. perfecto uh -huh. entonces la que divide el, de hecho es, es esta la carretera me entiende entonces y esta es la trocha esta es la trocha ah, conocida como la trocha obviamente por ahí el pueblo ah, entonces eh, digamos el, el día creo que fue el día eh, viernes así fue este, nos vinieron con policías bueno desde más antes de hecho, desde más antes desde más antes nos vinieron a, a provocarnos, los policías llegaban y, y hacían gestos, eh, los guardas de seguridad de la empresa privada pues nos llegaban, llegaban ahí cerquita, y uno de ellos dijo de que eh, nosotros le dijimos, esto es una huelga pacífica, nosotros no queremos problemas con usted porque usted es un trabajador igual que nosotros, y nosotros contra usted no tenemos nada, tenemos la calma, sinceramente, usted lo ve, entonces él se puso violento a decirnos que si nosotros nos acercábamos un poco más, que después nos, él no respondía. Entonces, ¿quién nos, les dijo eso? El guarda de seguridad. ¿Tiene ¿verdad? nombre? Eh, bueno, el nombre exactamente yo no lo yo no lo, no lo retengo, pero sí sé que en la primera huelga que se armó este anteriormente, en la primerita, después de, de todo lo que ha pasado, digamos, eh, digamos, que ese señor fue el mismo que le disparó a un compañero que estaba, digamos, eh, esa vez ahí en, en, en la huelga, ¿me entiende? Y si nosotros estábamos ese momento, digamos, diciendo que estábamos en huelga, era porque, o es porque nosotros tenemos un derecho que yo creo que aunque seamos extranjeros, yo no creo que nos reprochen el derecho que estamos peleando, ¿me entiendes? Entonces yo diría de que, ya eh, se dice que aquí en Costa Rica hay un gobierno eh, democrático, pero yo veo que más bien es más, violent, más violenta la ley que en Nicaragua, porque en Nicaragua eh, se hacen las huelgas y no pasa eso, digamos, que si Mientras haya todo control de, de, del orden, pues no pasa eso. Y aquí nosotros tuvimos, mantuvimos la calma, siempre luchando con, con, con la diplomacia. no agredimos a nadie, no ofendimos a nadie. nosotros. Y si alguna vez ellos dijeron de que la policía, por ejemplo, o sea, la policía sí si dijo alguna vez que nosotros teníamos eh, machete, palo, nosotros no teníamos. Si teníamos, alguien tuvo machete, no fue... Para agredirnos a ellos, porque si eso hubiera sido desde que cuando ellos llegaban nosotros los hubiéramos agredido, hubiéramos actuado, pero nosotros no los teníamos para eso, nosotros lo teníamos los machetes para cualquier cosa, podíamos cortar un árbol para eh, formar champas, ¿verdad? Ostruir, o sea, no obstruir el paso, sino que, es decir, en la orillera, digamos, ves entonces de la empresa del de, de lado digamos eh, al lado este de, de la empresa ah, nosotros no estábamos construyendo la calle al puro centro, nosotros estábamos pacíficamente ahí, llegaba la policía llegaba a, a decir que, que nos quitáramos que entonces nosotros les decíamos que no, que el paso estaba libre que a nadie estábamos deteniendo nosotros estábamos en una huelga peleando ese derecho que nos corresponde eh, somos 60 más o menos entre 60 a 58 más o menos parceleros que nos despidieron, ¿verdad? El día 18 de diciembre, ¿verdad? Entonces, nos despidieron. Que nos van a liquidar. Pero eso, digamos... Eh, así pasó con gente de cosecha. 72 cosecheros. ¿verdad? que Puedo decirle que son más o menos entre... 4 cuadrillas, más o menos, ¿verdad? Entonces, eh, creo que da ahí la cantidad, ¿verdad? De 72. Porque se compone de 18 cada cuadrilla. Entonces, son 36 para... Para entre dos cuadrillas, entonces significa que hacen 72, más, ¿no? Entonces, ok, entonces, como digo vuelvo al tema de que, como digo a mí fue uno, ¿verdad? Ese día de que me agredieron, es decir, llegaron y me agarraron y yo yo, obviamente es, un, es la ley pública, yo no puedo, digamos, ponerme en contra de la ley, ¿verdad? Entonces ya, a mí me agarraron me maniaron y y me echaron, este no ¿Qué digo, estabas haciendo? Eh, yo, no, no estaba haciendo nada, estaba sentado y de allí me llegaron y me levantaron como, como, como que eran eh, animales los que iban a levantar, como que era un, un cadáver, una piedra que le iban a lanzar en cualquier parte de, de la forma que fuese. entonces eh, yo nada más les dije, este no, no, ya, ¿qué estamos haciendo? Yo, yo a usted no le estoy haciendo nada para que usted me agarre violentamente, entonces pase, pase, ellos me dijeron que pasara obligadamente yo no sé por qué, porque estaba reclamando mi derecho, ¿verdad? Entonces, ellos me echaron, me maniaron y me dijeron, eh, sus documentos, usted sabe muy bien que yo soy, eh, digamos, soy nicaragüense. Lo único que puedo decirle es este, que vivo en la trocha, ya, como estamos aquí enfrenta de todo esto. Entonces, eh, pues eso de ahí para allá, como digo, para esa zona de allí donde, bueno, está para este lado, eh, ya de Nicaragua, de ahí para allá... De hecho, que pertenece a Costa Rica. Nosotros, Bueno, yo vivo en la trocha. Creo que todos los trabajadores que trabajamos ahí, todos somos de la trocha. Eh, es decir, la eh, guardarraya. Entonces, yo le dije, no, nosotros vivimos ahí. ¿Cuál es el problema? Nosotros somos migrantes, por este, eh, de hecho, que somos migrantes. Es cierto, no lo negamos. Pero queremos que ustedes nos entiendan de que nosotros estamos reclamando un derecho. Entonces, ellos no entendieron nada de eso. Llevaron perros, ¿verdad? Eh, llegaron como que se iban a, a, a es decir, a una, un centro de lucha de guerra y nosotros no estábamos para, para pelear con ellos, nosotros no estamos para, para pelear con la ley defendiendo un derecho, donde estamos, eh, si estamos parados en huelga, nosotros no estamos para pelear con la ley, nosotros no estamos para, para agredir a nadie, solo que simplemente nosotros estamos parados ahí para que se nos pague el derecho, solo estamos haciendo una protesta. No estamos peleando, no estamos agrediendo a nadie, no estamos ofendiendo ni amenazas, ¿verdad? Porque todos tenemos derecho, el hecho que yo vaya eh, a, este, a una huelga con mis compañeros no significa que yo voy a ir a agredir al oficial o al guarda privado que tiene la empresa. ¿Y a dónde te llevaron detenido? Me llevaron a la delegación, a la delegación de los chiles. Entonces, ahí me dieron un papel, ¿verdad? Que que no sé, ¿verdad?, eh, que exactamente qué, qué es lo que puede pasar, ¿verdad?, en San José, porque me enviaron, que, este, me dejaron la cita para el 22 de enero de este mes, corriente que estamos, eh, de que vaya a la Uruca a presentarme a la central allá, y no sé yo exactamente para qué es el documento, ¿verdad?, entonces, porque yo, que sepa, yo no tengo ningún delito en contra de la ley del Estado, entiende?, entonces... Eh, no sé para qué será. ¿Tus empleadores saben que son costarricenses? Eh, eh, ¿Que son nicaragüenses ustedes? Sí, obviamente. Mis patronos saben muy bien que, que, que ellos... Todos aquí, los que trabajamos, la mayor parte pudiera ser que como un 5% o un 8% tengan documentos legales como pasaporte, residencia, nacionalidad. Costa Rica. En este caso, la mayor parte de, de gente que trabajamos aquí, no. Porque nosotros... Eh, Exactamente la empresa Bueno, el encargado va Algunos encargados se les dice Este, yo tengo pasaporte eh, Habría que visarlo. No, no, así está bien Ellos dicen que así está bien Y es por eso que a veces nosotros la gente Nos pasa esto Porque ellos mismos dan el paso a que nosotros No hagamos nuestros trámites legales ¿Me entiende? Entonces le rebajan un monto de seguro Como de $13,500 pesos que yo derivo que, que es ilegal porque esa gente ha ido a la caja y ni siquiera parece asegurada más bien les dicen que ni los conocen ¿ves? entonces nosotros protestamos sobre eso y yo creo que no, no yo creo que no es necesario que la ley nos llegue a agredir o a, a reprimir ahí verdad por ese derecho porque eh, si lo vemos bien es un derecho que nos están violando, ¿verdad? Pagar el seguro y sin que estar asegurado, no, no, yo lo veo injusto. ¿A vos también te rebajan el seguro? A mí nunca me lo han rebajado, sinceramente, uh -huh. nunca, ¿verdad? Nunca me lo han rebajado, pero sí hay gente que sí se lo han rebajado, en los cuales, pues, yo lo veo injusto como, como eh, comité de, de Citracet, digamos, de la organización de Citracet aquí en Santa Fe de los Chicas. Entonces, yo lo veo injustamente que, que la... la la policía nos llegue totalmente a agredir, ¿verdad? Porque nosotros no tenemos en contra nada, nada, nada del gobierno. Lo que tenemos en contra todos los nicaragüenses es que nos lleguen a agredir sin forma ninguna, digamos, sin, sin derecho alguno que ellos tengan de hacerlo en eso. Entonces, eh, como, bueno, ese día a mí me agarraron, esa noche, puedo decir que eran como más o menos entre las 11 y... 11 y más o menos de la noche, nos cayeron nos llevaron allá a la delegación de los chiles ahí como digo, nos dieron ese papel no sé qué significará verdad, porque sinceramente aunque sepa leer yo, pero yo no mantengo la ley, entonces no sé qué puede ser para mí como migratorio, que ellos dicen obviamente que sí soy un migrante entonces no sé qué exactamente qué para qué es ese documento muchas gracias Tomás